hermoso enterizo para niñas de 18 meses a 24 con encaje en la parte de arriba y la de abajo aquí se muestra el patrón con sus medidas muy fácil de confeccionar previamente cortada la tela vamos a pasar costura en estas dos partes listo ya pasamos las costuras con overlock y lo doblamos de esta manera para colocar el encaje hacemos un pequeño doblez pasamos costura ambas piernas listo ahora en esta parte vamos a colocar un encaje este precioso encaje lo doblamos medimos y cortamos También vamos a cortarlo a la mitad, para las dos partes. Listo. Esta parte que tiene una figurita, vamos a colocarla, colocarla hacia abajo. Pero lo colocamos de esta manera, fíjense bien. Pasamos costura y volvemos a pasar para que no quede hacia abajo igual en la otra parte listo así nos queda de precioso este encaje en esta parte del... igual del otro lado así nos queda de precioso este encaje ahora lo colocamos de esta manera en esta parte volteamos y pasamos costura en esta parte con overlock listo, así nos queda de precioso este short para niña ahora vamos a realizar el top, la parte de arriba previamente cortada la tela así nos, aquí la tenemos, la parte delantera y la parte trasera derecho con derecho, y pasamos costura en esta parte, listo, ya pasamos costura como verlo, ahora en las mangas vamos a colocar un pequeño refuerzo, lo cortamos al sesgo y vamos colocando de esta manera, pasamos costura y luego doblamos así, fíjense bien, y volvemos a pasar costura, así nos queda de precioso ese tronco. Ya listo, ahora vamos a colocar el vuelo en la parte superior. En el patrón se encuentran las medidas: derecho con derecho, y pasamos costura. Y overlo todo alrededor. Listo, ya pasamos costura. Ahora vamos a hacer un pequeño doblez y dejamos la costura que hicimos en la parte de atrás para poder diferenciar la parte delantera y trasera. Hacemos un pequeño piquete, doblamos de esta manera para hacer el piquete y nos quede igual. En esta parte para saber cuál es el centro. Cortamos. Fíjense bien cómo lo vamos a colocar. En esta parte colocamos, buscamos los dos piquetes y lo colocamos en alfiler para buscar el centro y en la parte de atrás igual lo mismo ahora sí pasamos costura todo alrededor listo ya le pasamos overlock también toda la orilla así nos queda ahora en esta parte vamos a doblar y colocarle una elástica dejando un centímetro listo En esta parte dejamos una abertura para colocarle la elástica fina. Mide 55 centímetros. Con un pequeño imperdible vamos a pasar todo alrededor. Y en esta parte vamos a colocar el encaje de esta manera. Pasamos costura por todo el orillo. Medimos, cortamos y cosemos. Ya listo, ahora vamos a, a colocarle la elástica. Ya nos queda el top listo, así nos queda con la elástica. Ahora vamos a colocar unos tirantes. Colocamos la cuarta parte, pero en esta parte la vamos a cerrar, sacamos el imperdible. Listo, así nos queda la pechera. Ahora vamos a colocar los tirantes y lo vamos a doblar de esta manera. Doblamos varias veces y pasamos costura. Le vamos a colocar los tirantes buscando la cuarta parte. Ya le pasamos costura, doblamos, cosimos. Ahora vamos a colocar en esta parte. Si nos queda este precioso cuerpo ahora vamos a colocarlo. El chop, fíjense bien cómo lo vamos a colocar: Parte buscamos la parte delantera y la parte trasera. Esta es la parte trasera y lo colocamos de esta manera: buscamos los laterales y pasamos costura por todo el reloj, volteamos para poder pasar costura y dejamos un centímetro para luego pasarle un elástico nos queda hermoso ahora vamos a colocarlo, doblamos de esta manera para luego colocarle la el elástica 49 centímetros. pasamos costura y la colocamos de esta manera vamos doblando y vamos cosiendo sin pisar la elástica este enterizo para niños fácil de realizar espero que ustedes también lo puedan confeccionar